Chicos, bienvenidos de vuelta. Uh -huh, nuevos cambios en el mapa y misterios han llegado a la isla con la última actualización. Nuevos cambios que nos recuerdan al evento del juicio final. El siguiente de los cazarrecompensas ha sido filtrado y quizás muchos de vosotros lo reconoceréis. Uh -huh. ...y muchos secretos que te fliparán demasiado... ...así que prepárense... ...pónganse cómodos... ...porque esto empieza ya... Oh, ¡Ostras! Nos llama el sponsor del canal, amigos... ...a ver, ¿qué quieren? ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Wow, amigos! ¡Miren estas locuras! En G2A encontrarás las mejores ofertas disponibles en el mercado...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 Ahora nos metemos de lleno ya en el video Ok, entonces En el centro de nuestro mapa El punto cero está a punto de cambiar por completo Y es que al parecer la siguiente ubicación importante En todo el mapa de Fortnite de la temporada 5 La siguiente en cambiar según todo apunta Será el punto cero Absolutamente todo comienza con esta imagen Un jugador en Reddit ha subido estas dos imágenes sobre algo que nadie se había dado cuenta El punto cero es la misma bola de energía que vimos en el evento de Midas Ahora ya sabemos que el orbe de energía que usó realmente la máquina de Midas fue punto cero ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se ha escondido! ¡Se ha escondido por aquí! ¡Un momento! ¡What! ¡What! ¿Qué? ¿Qué haces ahí? ¡Ya! ¡Qué fácil! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no quiero eso, no quiero eso ahora amigos. Si volvemos a la temporada 2 del capítulo 2, nos acordaremos de Midas y del gran evento que cambió Fortnite, el evento Doomsday. ¿Y por qué hablas de esto, Neox, ahora? Esto amigos tiene todo absolutamente que ver con los cambios que llegarán al mapa. Dejadme explicaros. Parece que la historia se está volviendo a repetir, amigos. En el centro de nuestro mapa sabemos que está preparándose para nuevos cambios la ubicación central del mapa. Grandes cambios se aproximan en este sitio. ¡Oh! ¿A, a, a, a mí. Oh, ¿De verdad eso era tu, tu, tu mejor movimiento? Si realmente el gran túnel secreto está bajo nuestra isla de Fortnite y Midas tiene la habilidad de poder construir máquinas que salen de debajo del suelo La mejor manera para devolver el punto cero a su lugar es volver a construir una máquina que salga de nuevo bajo tierra y logre agarrar punto cero para devolverlo al puente que hay bajo el suelo La misión de la gente, Jonesy, es proteger el punto cero y procurar que nadie escape del bucle por el punto cero ¡Oh! ¡Ay! ¡Que vienen a por mí! ¡Dios mío! ¿Por qué soy tan malo? Bien, eh, hemos mencionado que un nuevo cazarrecompensas... Llegaría al juego pronto, cierto? Hmm, dejarme hablaros más sobre esto. ¡Oh, yo, yo, yo, yo! Me voy, me voy, me salvo, me salvo, me salvo, por favor, por favor, gracias. ¡Oh, gracias, bro! Me has ahorrado trabajo. A ver, que me desvío del mapa, que me desvío del tema, amigos. Están viendo la imagen de la nueva caza recompensas que está filtrada como la siguiente que aparecerá en la isla. Un nuevo tipo de personaje de oro. Y al parecer será el siguiente en llegar. Los jugadores realmente no saben de quién se trata o de dónde proviene... ...pero si nos fijamos detalladamente en los detalles y en alguna cosita que podemos observar de este personaje... ...lógicamente y sin lugar a duda tiene que tener algo que ver con Midas. Porque son muy parecidos. Este personaje parece la versión femenina de Midas realmente. Y por eso debe tener algún tipo de conexión con Midas. Ha estado apareciendo ahora en los archivos del juego. Y parece que muchísima información ha sido revelada acerca de este nuevo personaje o nuevo jefe en Fortnite. Muchas teorías y secretos acerca de cómo podría este personaje afectar a nuestro mundo. Si hay un personaje en femenino de Midas ahora en el juego significa que... El legado de Midas todavía sigue vivo y probablemente sepa los mismos conocimientos o, o parecidos a los de Midas. Uh -huh. ¿Será que la gente Jonesy está planeando construir de nuevo una super máquina debajo del mapa para poder elevarse hasta el punto cero y de nuevo agarrarlo y llevárselo a un lugar seguro? Recordemos que hay cosas de Midas que no se han ido todavía en el juego Además de sus pertenencias como el gnomo que ha desaparecido de oro, su silla de oro, el jarrón de oro, entre otras cosas Podría ser posible amigos ¿Verdad? Esta nueva versión de Midas está por llegar a nuestro juego Antes de despedirnos amigos quiero hablaros del último misterio que os presenté al principio del vídeo. ¿Sabéis del gran misterio de John Jones, verdad? ¿No? ¿No sabéis? Dejarme explicarme entonces. Hemos encontrado una sorpresa. Que hemos descubierto en el último tráiler de Fortnite. El de la llegada de Terminator. ¿Sabéis que la skin de Jones y base tiene algo en el brazo rojo? Una bandana parece, ¿no? Hmm... Los jugadores realmente han encontrado qué es lo que eso significa. Primeramente notificaron que el agente Jonesy tiene un parecido con esa skin ya que viste con una corbata roja. Pero como os dije en el último tráiler esta corbata ha desaparecido y ahora viste una bandana en el brazo. Esto ha sido encontrado recientemente y lo hemos tenido todo el rato delante de nosotros y no lo sabíamos. Amigos, nuestra aventura finaliza aquí. Nos lo hemos pasado en grande junto a vosotros. Amigos, mañana regresaremos con más misterios. Si no quieres perderte nada, suscríbete con la campanita activada y recuerda dejar tu poderosísimo like en este video. Gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente video, cracks.